Gracias Raquel Fulvio, amables televidentes. Yo debo continuar advirtiendo quién tocará el botón de pánico. Lo que está padeciendo la República Dominicana a la vista y padecimiento de todos no es una cuestión de brote porque hace tiempo la venimos padeciendo y la tenemos encima. Y si le es posible, como le habíamos pedido a, al Estado, que se pronunciara el presidente, lo hizo ayer aquí en San Francisco de Macorís en razón de la, de la buena noticia de que Codal sigue afianzando su inversión y su permanencia en República Dominicana y sobre todo aquí, en nuestro pueblo, San Francisco de Macorís. Codales Codale ha sido parte de esa vía de desarrollo que hemos tenido por mucho tiempo. Y qué bueno que esta nueva inversión eh, lo que hace es afianzar y asegurar que va a continuar aportando al desarrollo y al bienestar de todos los nordestanos. Pues el presidente por primera vez en mucho tiempo dijo dos o tres palabras, pero minimizó, lo acepta, pero como si fuera una presencia de momento y no lo que está padeciendo y a lo que él en seis años ha permitido que este pueblo padezca teniendo la decisión con un simple mandato. Todos recuerdan que el presidente dio unas palabras que, aunque no eran de un presidente, pero lo quiero vivo o muerto. A Percival, ¿verdad? Sí, pero se perdió el fusil de Percival y se perdió la pistola Glock Y eso es interesante porque ese equipo de, de delincuentes SWAT que está ahora detenido, está en receso, parece ser que hay sectores que lo quieren en la calle. Usted podría, podría pensar cosas igual. Me voy a tomar el momento para leerle unas declaraciones de, según Luis Almagro, secretario general de la OEA, la delincuencia organizada es responsable del 30% del total de los homicidios en América Latina y el Caribe, es decir, que estamos incluidos nosotros. Expresa además que la delincuencia organizada hay que verla desde el enfoque integral y supone la modernización de los sistemas policiales y de justicia con la plena y efectiva coordinación transfronteriza. Y ustedes hemos visto nosotros cómo el gobierno no ha ido confundiendo y vendiendo la idea del tema fronterizo en la República Dominicana y el Caribe. Por ahí, por Haití, y los puntos de entrada, no solamente entran seres humanos que por necesidad se movilizan, entra de todo. Y es una carga para este pueblo tanto económica como de seguridad, que se traduce en inseguridad. Porque nosotros no tenemos políticas reales de control fronterizo, mucho menos tenemos política de prevención y de ataque directo a esos brotes que se refiere el presidente. Seguirlo abordando tan simple como el presidente lo abordó, es una fórmula irresponsable de parte de él y es una forma de apañar o cubrir lo grave que es que está viviendo este país el tema de la delincuencia. Y ciertamente podríamos abordarlo desde el enfoque de que la falta de oportunidades, hogares disfuncionales, la ausencia de papá o mamá, la soledad, el ausentismo de ese niño que decide o aprende a tomar decisiones propias, a reunirse con personas que no son la más adecuada y lo enrolan en actos delictivos. Se convierten ya en adultos jóvenes y acometen hechos que como sociedades, como la nuestra, son hechos abominables, atroces. Y que uno a veces dice, pero Dios mío, un ser humano puede causar un daño tan grave como esto. Y el presidente se despacha, aunque le habíamos pedido el lunes que no había una forma de escuchar por parte del gobierno reconocer que estaba sucumbiendo, perdiendo la batalla frente a la delincuencia. Ya nos informa el presidente que lo que hay es un brote. Y como dice el amable televidente del WhatsApp, quiere saber si había ya en tiempos anteriores abolido o habían hecho desaparecer el brote de esa epidemia que hoy es la delincuencia Entonces cuando nosotros tenemos Una sociedad Atrapada Con todos estos males Yo voy a pedirle que me guarden este, En este momento para darle paso A la llamada, buenos días Buenos días Buenos días Yo fui los otros días para las opiniones del gobierno. ah no lo estuvimos tratando para que porque realmente hacemos una labor de informar y, y observamos que debe, definitivamente eh, dentro de los temas la política eh, se aborda y esto es un, un espacio de análisis y ponderación de noticias y política pero siempre va a ser bueno porque sabemos que usted es, un, es de los nuestros y no y nos instruye ¿Aló? Se fue Caramba, vuelva a intentarlo Pues decía Que lo que vive la sociedad Podríamos encontrar también Otros temas O flagelos Que atañen Al problema Pero en definitiva Lo que nos falta Es que ese botón de pánico se ha encendido y poner en alerta a la sociedad es también poner en alerta a la autoridad para que empiece a revertir todo lo que ha, ha estado sucediendo. De nuevo, vamos a ver la llamada. Buenos días. Pero, sí. Primeramente, yo quisiera saber si usted me sirve como abogado a mí para un problemita que me sucedió antes de anoche a las 8 de la noche con la policía nacional y el operativo falso que están haciendo aquí los comandantes que mandan para la calle pero claro usted no eh, me, nos juntamos en nuestra oficina me explica correctamente pero si tiene la forma o la, o la denuncia hágala ahora y lo vamos analizando eh, eh, yo quiero saber que los operativos son muy buenos ...de la Policía Nacional... Uh -huh. ...eso, vamos a llevarnos a todos... ...pero que hay una máquina de depurar... Y ...a cada persona que llegue al cuartel... ...a diferentes horas que lo lleven detenidos... ...no como a mí... ...que me llevan de la del avión... ...que salía a llevar y el hijo mío... ...el comandante... ...me pide... ...me pide documentos... ...yo no caigo por toda una esquina de la casa... ...que ando en ropa a casual... Y nos lleva preso. A los dos. A los dos. Sí. En el patio no hace hay de camión a todos los que nos llevan preso ahí. Yo veo que nos están haciendo fila y es para tirar una foto con cédula, con un celular. Yo me opuse a esa vaina y el tipo fue y me dio un manotazo. O entre los pechos y me dijo, el motor tuyo va para la MEI. Y allá se motor en la MEI. Si ellos quieren hacer una compañía de motores legales, el mío es legal, yo tengo mi matrícula y mi pago donde saqué mi motor y que está pago. Pues mire... Tengo dos, te perdón, tengo dos multas que no la he pagado porque me encuentro que me las ha puesto sin razón que yo soy un ciudadano... ...entonces yo quiero ir con sí. usted a eso... Correcto. un llega que uno, porque la policía... ...no lo pueden estar y mandar ...para uno sin un centavo... ...tener que hacer líos para pagar impuestos... ...ilegales... ...y Bien. yo tengo muchas cosas... ...de hablar, de política... ...nacional... ...yo soy un canchanchan aquí en San Francisco Macorís, ...que Rubio me conoce, que yo sumo... Bien. ...en cualquier sitio... ...que yo me abere... <risa> ...pues mire, vamos a hacer lo siguiente... Calle Salcedo con, con Colón, o en la Colón con Salcedo, frente al comedor, en el edificio Town Plaza, primer nivel, al lado de una tienda. Ahí nos vemos, después de las la nueve Es de la oficina. Entonces, ciertamente que hay, que hay ciertas acciones de la propia autoridad que generan violencia. Generan violencia y desasosiego social. Sí. La sociedad. Decía, tenemos también que hacer nuestro aporte En la forma que hacemos nuestra vida cotidiana Tenemos que cambiar patrones Porque ahora el tipo de delincuente Que está cometiendo los atracos, secuestros y sicariatos Es un delincuente con cierta capacidad de análisis Y recursos E inteligencia Porque usan inteligencia artificial Inteligencia propia y están estudiándonos a cada momento, constantemente, eso es cierto. Creando una base de datos y, no y lo van posteando de acuerdo a la posibilidad y acometiendo conforme esto pasa a la autoridad bien gracias. La junta de vecinos hacen una labor importante cuando se empiezan a organizar por la seguridad de su comunidad y de los ciudadanos en general, a tener comunicación interna. Ahora las redes sociales son importantísimas, los medios de comunicación como el WhatsApp son importantísimos, cuando se usan para bien, porque sabemos que se están también usando para mal. En definitiva, brote... O oh, realidad, el gobierno tiene la responsabilidad de mandar un mensaje contundente a esas lacras sociales que dañan sensiblemente el tejido social y nos roban la libertad, la oportunidad de disfrutar de las aceras, de caminar, Y ahí vamos, procurando que se solucione en base a acciones reales, no de decirnos a nosotros para minimizar el tema, presidente, no haga eso. Que aparte de que usted no dice ni media palabra y ha gobernado en silencio, cuando lo haga, respete un poquito a este pueblo que le ha dado el favor de que usted nos gobierne, no es brote, es realidad. Y el botón de pánico está encendido. Pues vamos entonces a lo local. En el día de ayer, y lo que hemos visto, que hemos comentado ampliamente, lamento decirle a los organizadores del, ¿cómo se llama? El mundo. Colectivo. El, el flu. El flu. flu. Es el flu. Pero el flu. Óigame cómo reacciona el flujo. ¿Quién le ha dicho a ustedes que ustedes tienen el derecho a irrumpir en una institución a una organización pública en la forma que lo hicieron? ¿Bajo qué objeto y bajo qué derecho? Yo lo que quiero que me lo expliquen. Porque eso solamente produce daños social, material, y de entendimiento la primera el primer daño es que se, no se entiende si el pueblo como pueblo yo debo de verlos como representante nuestro y que están haciendo las cosas por sentido com, propio y común de la sociedad el pueblo debe rechazar todo acto de violencia que se Ejerza de esa forma Digo, la violencia es rechazada En todo estilo de De, de acometerla, de ¿verdad? Expresión, de sí. expresión Pero, ¿cómo no engendrar Violencia? Si tú actúas como violento Lo más probable es que venga una reacción Superior Para aplacar Y ahí se pierde el entendimiento Y la democracia y todo lo que es lógico y todo lo que nosotros hemos visto que se puede aprovechar. Por lo tanto, la sociedad en convulsión tiene que entender que los mecanismos de participación democrático deben ser utilizados y puestos en ejercicio de forma altruista y positiva, no de forma violenta. Y creo que se quitan un punto o varios puntos. Ante la sociedad que lo ve actuar de esa forma Porque quedó plasmado muy claramente El momento de entrada Sin haber estado estipulado La vigilia dentro del ayuntamiento Porque sabemos que estaba estipulada para Una vigilia frente a la gobernación O frente al parque, frente a ambas instituciones Pero irrumpir de esa forma es reprochable y un acto vandálico, por demás, de terrorismo, porque todo lo que se hace en esa forma, sin el debido cuidado, se convierte en terror. Y se acometió también violencia personalmente. Física. Así física. Así es. El botón de pánico está encendido. Gracias, hermano Francis, por tu reflexión en estos temas importantes. En el WhatsApp nos escribe el PIDIA de la urbanización Brugal,